Presentado por Seafood Super Mini Todo el super sabor de las frutas para que la lleves en tu lonchera Presentado por Banana Boat Donde estés te protegemos Doki viene a Walmart Puerto Rico Ven y canta con él tus canciones favoritas Con tu Doki Karaoke Cortesía de iPlay Doki viene a La Sirena a compartir con los niños. Ven a conocerlo y llévate tu foto. Cortesía de La Sirena.